Eh, ¿Ya? Hola, eh, somos Espacio Elevado al Público, OEP. Eh, ella es Elena Soriano, ellas son Isma Núñez y Lidia Núñez. Yo soy Reyes Gallegos y, bueno, somos una oficina o plataforma de cuatro arquitectas que trabajamos en la reactivación de los espacios comunes y tratamos de proteger y activar. Eh, ...el uso de los mismos a través de procesos... ...creativos, eh, desde el diseño urbano... ...y desde la participación de todos los usuarios... Y, ...e incluirlos en, en la toma de decisiones sobre, sobre ellos. Bueno, sobre todo eh, lo que... Tenemos en la cabeza de erradicar, son la erradicación, o sea, quitar todo tipo de, de límites, ya sea tanto de expresión como de agrupación de personas en, en el espacio público y, por ejemplo, de, a nivel físico, todo el tema de, de vallas y de límites urbanos que nos impiden poder utilizarlo con toda la libertad que, que nos merecemos. Pues en la línea de la respuesta anterior, lo que protegeríamos es ese uso libre y ese disfrute de los espacios comunes, ya sean públicos, semipúblicos o también comunitarios, que cada vez vemos que hay menos libertad en los espacios comunitarios. Está bien que haya unos mínimos de respeto, pero no es la excusa para no poder hacer nada. Muchas veces no se puede dejar ni la bici en, en los espacios comunes de los edificios. Entonces es algo que también que tenemos que proteger, porque poquito a poco nos damos cuenta de que. ...no vamos a poder hacer un día nada... ...con tantas mini normas... ...tanto legales como físicas como... Y... ...y entonces el espacio público... ...se va a convertir en una especie de casa privada que... ...no sabemos quién es el dueño y dónde puede llamar a las puertas". Pues con lo que hemos dicho yo creo que el derecho claramente es la, la libertad... ...la libertad en el espacio público, espacios comunes que sea a favor de, de la accesibilidad, a favor de, de, de, le, de la estancia en los espacios públicos y, y que no haya que esté basada en, en el respeto y la confianza, porque mmm, si por algo o sea si el, el momento para estar todos juntos es la calle y es imprescindible. Por eso la, la libertad en el espacio público es lo que defendemos claramente. Qué mal,